Luego de ser y posicionarse como una empresa multinacional con presencia en más de 50 países, Wisium y su trabajo de investigación para el desarrollo de nutrición en el sector pecuario hacen en México eco con un solo objetivo. La empresa, obviamente con esta presencia global, la empresa pasa a tener una participación como un player realmente de este nivel, este, podiendo entender la dinámica, la necesidad global de esta industria y traer localmente soluciones para cada, para cada sector, para cada necesidad del productor. En pecuares.com platicamos con el vicepresidente de premezclas de Wisium, Reginaldo Padovani, quien con una larga trayectoria en el desarrollo de estrategias directivas en el sector de la nutrición animal, nos comentó un poco de la mira, el reto y el desafío que representa México para WISIUM. Entonces de alguna manera la expertise de una empresa como WISIUM, la expertise de una empresa como ADM a nivel global, es muy interesante para el sector productivo mexicano porque podemos traer soluciones ya desarrolladas, soluciones conocidas, soluciones probadas en países como Europa, países como Brasil, países que ya pasaron por el proceso de expansión. Con una producción semisectorizada en el sector pecuario mexicano, es decir, en pocas empresas está aglutinada la mayor producción pecuaria, desde Wisium y su trabajo con más de 1.200 cuentas claves a nivel global, entienden retos como el que representa el desafío sanitario. En términos del de área productiva, la compañía tiene eh, hoy soluciones para, para apoyar el productor, soluciones para apoyar el animal, el, el bienestar, la salud del animal, en términos de reforzar sus estatus inmunitarios, este, reforzar la capacidad de ese animal de o sea, resistir a, a las enfermedades o bueno, a los desafíos que vienen. con programas nutricionales como Egg Quality Concept. En ese sentido, también este ADM Vision viene con soluciones ya integradas a su nutrición, integradas a su concepto, a su propuesta de valor, de apoyar al productor con toda la expertise y know-how que fue creada a lo largo de los años. Transiop, para el periodo de periparto en el ganado de leche. México, como, como decimos, el gran reto es absorber una demanda creciente. Absorber una demanda de una, de una sociedad que de alguna manera cada día este, tiene una capacidad de consumo diferente, como es en todos los países. Y WinUp que ofrece en la porcicultura mejorar el rendimiento en los cerdos desde la etapa de lechones. El reto de poder llegar a, a ofertar alimentos de calidad a esas familias es un reto de nosotros como parte del sector o parte de la cadena de valor de producción de proteína de origen animal. Entonces queremos participar de esto este, con las soluciones, con la tecnología que la compañía tiene, apoyando al productor a, a atender ese, esa demanda de ese consumidor. a través de nuestra oferta de valor completa, que es la oferta que Wisium tiene para llevar a los clientes, y a través obviamente ahí de servicios en campo, de, bueno, de la nutrición como tal, de la expertise en nutrición que la compañía tiene, tanto internamente en México, como más una vez, generada en nuestros centros de investigación alrededor del mundo. Todo esto, para finalizar con un solo mensaje para los productores pecuarios, que se envía desde Wisium en México. O sea, la expertise global que nosotros tenemos, la función es poder traer a ti y transformarte en un parcero o un operador global a través de nosotros. Amigos de pecuarios.com, los dejamos con la invitación en el sentido de generar confianza que se envía desde la vicepresidencia a cargo de Reginaldo. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima para saber qué más se está haciendo desde Wissium. Nos vemos pronto. Entonces, confíen en este equipo, confíen en esta empresa, este, confíen en la marca ese, que nos lleva junto con nosotros, que es ADM Wision. Y sin duda ninguna podemos ser exitosos juntos, crecemos juntos y obviamente juntos vamos más allá.